El caso de Rocío Ruiz Domínguez, la flamante consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, ha dejado atónitos a los libres pensadores de este país. Rocío Ruiz, que no tiene ninguna experiencia en política, ya que toda su vida se ha dedicado a la enseñanza como profesora de secundaria y directora de un instituto público en Huelva, se incorporó hace menos de un año a Ciudadanos. Rocío escribió en el año 2013 en un diario de Huelva un artículo en el que reivindicaba la religión interior, el laicismo, y criticaba contundentemente el fanatismo de las cofradías en Andalucía y la utilización que los poderes públicos hacen de la Semana Santa. Desfiles de vanidad y rancio populismo cultural calificaba a Rocío a las procesiones de Semana Santa y añadía que la Semana Santa es una exitosa puesta en escena turística y una penosa demostración de la necesidad que tiene la gente de pan y circo, un entretenimiento de la plebe de votos que confunden la religión con el protagonismo. Era una crítica emotiva y aguda del confesionalismo católico que profesan las instituciones públicas en Andalucía. De la existencia que señalaba Rocío del fanatismo católico en muchas de las cofradías andaluzas, al que suscribe esta editorial no le cabe ninguna duda, ya que ha tenido la oportunidad de comprobarlo ¿no? el pasado mes de octubre en la ciudad de Cádiz, en los pasillos de un juzgado de lo contencioso administrativo, donde decenas de fanáticos católicos de la cofradía de la Virgen del Rosario abuchearon y zarandearon a algunos compañeros de la Asociación Europa Laica, porque se había interpuesto un recurso al Ayuntamiento de Cádiz por la confesión a la Virgen del Rosario de la medalla de oro de la ciudad. Estos fanáticos nos acusaban de ser extraños a Andalucía y a Cádiz, y nos tildaban, para nuestra sorpresa, de extranjeros. Es triste, también conviene decirlo, que algunos de los ayuntamientos del cambio, como el de Cádiz o el de Madrid de Carmena, hayan sucumbido al simbolismo católico al promocionar todo tipo de liturgias y celebraciones católicas. La idea de considerar el simbolismo católico como algo inherente a la nación española está no solo arraigada en los representantes públicos, también lo está en una gran parte del pueblo. El caso de Rocío salta a la opinión pública porque desde el partido ultracatólico Vox se ha exigido su dimisión por ese artículo escrito hace cinco años. Basta de insultar nuestra identidad y nuestras tradiciones con el dinero de todos. Si no le gusta la Semana Santa, que no vaya. Para bus... Pero Búsquese un trabajo que no le paguen todos los andaluces. Si no es cesada, Vox pedirá su reprobación, decía el presidente de ese partido. Tal está siendo la presión que Rocío Ruiz se ha disculpado incluso se ha arrepentido públicamente de sus opiniones. El presidente de la Junta Andalucía ha intentado quitar hierro al asunto. Ella ha cambiado, ella ha evolucionado y evidentemente ella se ha retractado de sus opiniones. Ha declarado Juan Manuel Moreno para justificar su permanencia como consejera y calmar a la jauría reaccionaria de Vox. También desde Ciudadanos, su partido, confirman que Rocío está ya arrepentida. Lo más increíble de todo ha sido la portavoz de Andalucía delante, Ángela Aguilera, cuya voz se ha sumado a este coro reaccionario, dando si cabe una vuelta de tuerca a la firma en rueda de prensa, que esta consejera desprecia con sus declaraciones a lo que es sencillamente ser pueblo y ser cultura popular, acusando a Rocío Ruiz de ser clasista por criticar la Semana Santa. En fin, la derecha en España, y por lo que vemos parte de la izquierda, se comporta como una derecha católica y considera el laicismo algo exaltado cuando el laicismo no es una ideología, sino un principio de la democracia, como lo debería ser la separación de poderes. La seña de identidad nacional católica está en el ADN de la derecha nacional. Es el caso del Partido Ciudadanos, que si bien en algún momento se identificó como un partido político laico, hoy dice ser confesional, pero en verdad no es tal, ya que apoya en el Congreso todas las iniciativas que perpetúan los privilegios del catolicismo de España. En nuestro país se está volviendo a utilizar la religión de las personas para hacer política, identificando el espíritu nacional con el catolicismo. Pero desgraciadamente todo esto también está afectando a la expresión libre de las opiniones y existe miedo a tener un criterio propio. La nueva política hace tiempo se ha plegado a la coacción de la libertad de opinión. El caso comenzó con Guillermo Zapata, un concejal del Ayuntamiento de Madrid quien fue acusado por la derecha más accionaria de extremista y antisemita como consecuencia de unos chistes sobre los judíos en un debate en Twitter sobre los límites del humor negro. Y no solo fue cesado de sus responsabilidades, sino que también, por orden de Manuela Carmena, tuvo que hacer un arrepentimiento público a la manera de los procesos de Moscú. Le ocurrió lo mismo a la concejal de ese mismo ayuntamiento, Rita Maestre, que aconsejada por la alcaldesa, tuvo que disculparse ante el arzobispo de Madrid por una protesta en la que había participado cuando era estudiante en contra de la asistencia de las capillas católicas en los recintos universitarios. A raíz del caso Zapata, hubo muchos otros, hasta llegar a los juicios a cómicos y cantantes que han tenido que acudir ante los tribunales por una opinión en Twitter y algunos han sido condenados a penas de prisión. El caso más reciente ha sido el de Íñigo Rejón, que ha tenido que borrar sus propias opiniones sobre Maduro y Venezuela en su página de Twitter. Parece ser que rastrear las opiniones de las personas y censurar sus opiniones del pasado es algo muy español. Al fin y al cabo España tiene una tradición finisecular de fuerte censura e imposición por la fuerza de ideologías reaccionarias. Esta idea de instaurar nuevamente una especie de estatutos de limpieza de sangre hace un, flaco, hace un flaco favor a la democracia. Desde aquí animo a Rocío Ruiz a dimitir de su cargo, no por lo que diga Vox o diga adelante Andalucía o por las vergonzantes exigencias de su propio partido de público arrepentimiento sino para ser coherente con su propia libertad de conciencia, porque si para tener un cargo en la Junta de Andalucía hay que renunciar hasta las propias opiniones y criterios y sucumbir a la ola reaccionaria ultracatólica, entonces no merece la pena. Si dimite, denunciando este nuevo Estatuto de Limpieza de Sangre, haría un gran favor a la libertad de conciencia en España y a la democracia, pero si no lo hace, el caso de Rocío Ruiz inaugura un nuevo caso de marranismo, que será cada vez más frecuente en la España democrática, el del libre pensador o laicista que tendrá desde las instituciones que apoyar a la fuerza del catolicismo para poder tener o permanecer en un cargo público.